Según Walter rizo, "La infidelidad no es sólo engañar o quebrantar un código moral, es lastimar, herir y destruir al semejante. Esta experiencia humana de la infidelidad tan habitual origina infinitas grietas del corazón, dando forma a unas situaciones que no siempre manejamos con la necesaria eficacia. Ahora veamos el cuento de Guy de Maupassant, una astucia, que trata de la infidelidad y al que ya vamos a dar comienzo y espero que sea de tu agrado. Una astucia, un cuento de Guy de Maupassant. viejo médico y la joven enferma estaban charlando al amor del fuego. Ella estaba aquejada de forma leve de una de esas dolencias femeninas que afectan a menudo a las mujeres bonitas, un poco de anemia, los nervios algo alterados y un cierto cansancio. Ese cansancio que sienten a veces los recién casados a finales del primer mes de unión si ha sido un matrimonio por amor. Estaba tumbada en su hamaca y decía, «No, doctor, nunca me cabrá en la cabeza que una mujer engañe a su marido. Puedo llegar a admitir que no le quiera, que no mantenga las promesas y los juramentos hechos, pero, ¿cómo atreverse a entregarse a otro hombre? ¿Cómo esconderlo a los ojos de todos?» «¿Cómo conseguir amar en la mentira y en la traición?» El médico sonreía. «En cuanto a eso la cosa es fácil. Le garantizo que no se piensa en absoluto en esas sutilezas cuando se tiene ganas de cometer un desliz. Estoy seguro incluso de que una mujer no está madura para el verdadero amor antes de que no haya pasado» por toda promiscuidad y todos los ascos del matrimonio. El igual, según un ilustre personaje, no es más que un intercambio de malos humores por el día y de malos olores por la noche. Nada más cierto. Una mujer solo puede amar con pasión después de haber estado casada. Si me estuviera permitido compararla con una casa... Diría que solo es habitable cuando un marido la ha estrenado con todos sus inconvenientes. Por lo que hace al disimulo, todas las mujeres tienen para dar y regalar en esas circunstancias. Las más simples son un prodigio, encuentran salidas geniales en los más difíciles apuros. Pero la joven parecía incrédula. No. «Doctor, uno solo se da cuenta después de lo que hubiera tenido que hacer en los momentos peligrosos, y sin duda las mujeres pierden la cabeza más fácilmente que los hombres». El médico levantó los brazos. «¿Después?» «¿Dice usted?» «A nosotros sí que las ideas nos vienen después, pero a ustedes...» «A propósito, quisiera contarle una breve historia...» Que le sucedió a una clienta mía a la que, como se dice, yo le habría dado la comunión sin siquiera confesarla. Ocurrió esto en una ciudad de provincias. Una noche, mientras dormía pierna suelta, con ese sueño pesado que es tan difícil de turbar, me pareció en un oscuro sueño que todas las campanas de la ciudad se ponían a tocar a rebato. Me desperté de golpe, era la campanilla, la de mi puerta de entrada, la que sonaba desesperadamente. Como mi criado no respondía, tiré yo mismo del condorcito que colgaba en mi cama y enseguida oí golpear las puertas e irrumpir pasos en el silencio de la casa dormida. Apareció Jean con una carta que decía, La señora Levre ruega encarecidamente al doctor Simeón que se dirija de inmediato a su casa. Me quedé unos instantes reflexionando, pensaba. Crisis de nervios, flatos, tararí, tarará. Estoy demasiado cansado y respondí. El doctor Simeón, muy indispuesto, ruega a la señora Levre que llame a su colega Bonnet. Entregué el billete dentro de un sobre y me volví a dormir. Cerca de media hora después, sonaba de pueblo la campanilla de la puerta y Jean vino a decirme, «Hay una persona, no sé muy bien si hombre o mujer, pues va muy embozada, que desearía hablar de inmediato con el señor. Dice que está en juego la vida de dos personas». Me levanté. Hágala pasar. Esperé sentado en la cama. Apareció una especie de fantasma negro que... apenas hubo salido Jean se descubrió. Era la señora Lebre, una mujer jovencísima casada desde hacía tres años con un importante comerciante de la ciudad, de quien se decía que se había casado con la más bella mujer de la provincia estaba espantosamente pálida. Con esas contracciones de rostro de las personas fuera de sí, le temblaban las manos. Por dos veces trató de hablar sin que le saliera una sola palabra. Al final balbució. —¡Rápido, rápido, rápido, doctor! ¡Venga, mi, mi amante ha muerto en mi habitación! Se detuvo sin aliento. Luego siguió. —¡Mi marido está a punto de volver del círculo! Me puse en pie de un salto, sin pensar siquiera que estaba en camisa de dormir y en pocos segundos me vestí. Luego le pregunté. —¿Fue usted quien vino hace un rato? Ella, inmóvil, como una estatua petrificada por la angustia murmuró. —No, era mi criada. Está al tanto de todo. Luego, tras una pausa, añadió, «Yo me quedé a su lado». Se le escapó de los labios como un grito de dolor horrible y, tras un ahogo que le provocó un estertor, lloró. Lloró a lágrima viva, entre sollozos y espasmos, durante un minuto o dos. De pronto sus lágrimas cesaron, se agotaron como secadas interiormente por un fuego. Y tras volver a estar trágicamente serena, dijo. —¡Vamos, rápido! Yo estaba listo, pero exclamé. —¡Santo cielo! No he avisado que engancharan el coche. Me respondió. —Tengo uno. Es el suyo, el que espera. Se cubrió hasta los cabellos y partimos. Cuando estuvo a mi lado en la oscuridad del coche, me cogió de repente la mano y, torturándola con sus delgados dedos, balbuceó con voz espasmódica por espasmos provocados por el corazón roto. ¡Oh! Si supiera cuánto sufro, cuánto. Le amaba, le amaba perdidamente como una loca desde hace seis meses. Pregunté. ¿Se ha despertado alguien en su casa? Ella respondió, —Nadie fuera de Rose que lo sabe todo. Nos paramos delante de su portal. En la casa todos dormían. En efecto, entramos sin hacer ruido con una llave maestra y subimos la escalera de puntillas. La criada espantada estaba sentada en el último escalón con una vela encendida al lado, sin haber tenido el valor de quedarse junto al muerto. Entré en la habitación. Estaba toda patas arriba, como tras una lucha. La cama revuelta, arrugada, deshecha, estaba abierta, como en espera. Una sábana, caída hasta la alfombra, algunas toallas mojadas, con las que se había humedecido las sienes del joven, estaban por el suelo junto a una palangana y un vaso y un extraño olor a vinagre de cocina mezclado con exhalaciones de agua de lubín causaba náuseas desde la puerta. Cuán largo era, tendido de espaldas, en medio de la habitación estaba extendido el cadáver. Me acerqué, le examiné, le palpé, le abrí los ojos, le toqué las manos y luego... Volviéndome hacia las dos mujeres que temblaban como si estuvieran heladas, dije. Ayúdenme a ponerle sobre la cama. Lo colocamos despacio. Le osculté el corazón, le puse un espejo delante de la boca. Luego murmuré. Está muerto. Vistámosle enseguida. Fue un espectáculo espantoso. Le cogí los miembros, uno tras otro, como si hubiera sido un enorme muñeco, tratando de ponerle las prendas a medida que las iban alargando las dos mujeres. Le pusimos los calcetines, los calzoncillos, los pantalones, el chaleco y, por último, la levita, en la que nos costó un gran esfuerzo conseguir hacer entrar los brazos. Cuando hubo que abrochar los botines, las dos mujeres se arrodillaron mientras yo las alumbraba. Fue terriblemente difícil porque, mientras tanto, los pies se le habían hinchado un poco. Al no encontrar el abotonador, se valieron de sus horquillas. Apenas acabábamos con la horrible tarea de vestirlo, examiné nuestra obra y dije, Habría que peinarle un poco. La criada fue a buscar, el escarpidor y la bruza de su ama, pero como ella temblaba y asusada por movimientos involuntarios los largos y enredados cabellos, la señora Lebresa por violentamente del peine y arregló la melena con suavidad como si le acariciase. Volvió a hacer la raya, cepilló la barba, luego ensortijó lentamente los bigotes en su dedo, tal como estaba acostumbrada a hacerlo sin duda, en los momentos de amorosa intimidad. De repente, dejando lo que tenía en las manos, cogió la cabeza inerte de su amante y miró, larga, desesperadamente esa cara muerta, que no le sonreiría más. Luego, abatiéndose sobre él, lo abrazó, lo besó con furia. Sus besos caían, como golpes, sobre la boca cerrada, sobre los ojos sin vida, sobre las sienes, sobre la frente. Luego, acercándose al oído, como si él pudiera oír aún, como para balbucear la palabra que hace más ardiente los abrazos. Repitió diez veces seguidas con una voz desgarradora. —Adiós, querido. Pero el reloj de pared dio las doce de la noche. Me sobresalté. Caramba, medianoche. Es la hora en que cierra el círculo. ¡Vamos, señora, energía! Ella se enderezó. Yo ordené. Llevémosle al salón. Le cogimos los tres y una vez allí lo dejamos sentado en un diván y yo encendí los candelabros. Se abrió el portón y se cerró pesadamente. Era ya él exclamé. Rápido, Rose, tráigame las toallas y la palangana y arregle la habitación. Vamos de seprisa, por el amor de Dios. El señor revré está a punto de entrar. Oía subir, acercarse los pasos. Unas manos en la oscuridad tanteaban las paredes. Entonces exclamé. Por aquí, amigo. Ha habido un accidente. Y el marido estupefacto apareció en el umbral con un puro en la boca. Preguntó, «¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto?». Fui a su encuentro. «Amigo, estamos en un buen aprieto. Me he entretenido charlando con su mujer y este amigo que me ha traído en su coche, y he aquí que de repente se desmaya y, dos horas después, pese a los cuidados, no ha recobrado aún el conocimiento». No he querido llamar a ningún extraño. Ayúdeme a bajarle. En su casa le atenderé mejor. El marido, sorprendido, pero sin desconfiar, se quitó el sombrero, luego cogió de los brazos a su rival ya inofensivo. Yo me coloqué entre sus piernas como un caballo entre los varales y comenzamos a bajar la escalera con su mujer alumbrándonos. Cuando estuvimos delante de la puerta, enderecé el cadáver y le hablé animándole para engañar al cochero. «Vamos, amigo, no será nada. ¿Se siente ya mejor, no? Ánimo, vamos, un poco de valor. Haga un pequeño esfuerzo y se acabó». Como presentía que iba a desplomarse, pues se me deslizaba de las manos... Le di un golpetazo en el hombro que se lanzó hacia delante y se hizo bascular en el coche. Luego subí tras él. El marido inquieto me preguntaba «¿Cree que es grave?». Yo respondí «No», sonriendo y miré a la mujer. Ella había cogido del brazo a su legítimo esposo y clavaba la mirada en el fondo oscuro del coche. Nos dimos un apretón de manos y di la orden de partir. A lo largo de todo el camino, el muerto se me iba cayendo sobre la oreja derecha. Cuando llegamos a su casa, dije que se había desvanecido por el camino. Ayudé a subirlo a su habitación. Luego certifiqué su muerte y representé otra comedia delante de su familia consternada. Al final me volví a la cama, no sin haber jurado contra los enamorados. El doctor se calló sin dejar de sonreír. La joven crispada le preguntó «¿Por qué me ha contado esta espantosa historia?» Él se inclinó galantemente «Para ofrecerle mis servicios si los requiere». Fin